Acaba de iniciar lo que es la semana saludable, para que usted aprenda a comer, usted aprenda a nutrirse, eh, y no esté comiendo toda la loquera y haga su ejercicio. Eh. Aquí, para orientarnos, tenemos a la bellísima doctora Cándida Martínez, nutricionista. Así Bienvenido, es. Cándida, a su Muchas programa. Muchas Muchas gracias. Usted tiene una sonrisa muy hermosa. Gracias. ¿Se la han dicho? <ríe> sí. Ah, buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes y le agradezco esta invitación al, al programa Los Osobrosos los Osobroso. Y también es, esto es una semana muy bonita de la semana saludable. Ojalá que este programa, así como en esta semana sea la semana saludable, que siempre todos los días haya un programa donde nutricionistas vengamos a hablar de cómo comer, de qué hacer, porque eso va a ayudar mucho a la salud. ¿okay? Hoy um, yo eh, vengo desde el Materno-Infantil, trabajo acá en el, en el Centro Materno-Infantil los lunes, los viernes y los sábados, eh, estudié medicina en la UAS y nutrición en Lehman College, entonces quise venir aquí y dije, bueno esta es mi carrera de mi retiro, quiero venir a trabajar aquí como nutricionista y aquí estoy. Eh, ya ustedes saben, mi teléfono es eh, 829-850-0015. Eh, puedes hacer su cita cuando quieras, estamos a la orden. También me pueden encontrar en Instagram eh, como doctora Candida Martínez y también puedes encontrarme eh, como en, Instagram, en, en Instagram? ¿Cómo en no Instagram? ¿En Instagram? <risa> en Instagram, dígalo de nuevo, doctora. No, como se dice, como ¿Qué? se dice. Pero ya lo dijo bien. Así Mira, ahí dice. está la doctora. Así se dice. Eh, en Instagram. Instagram claro. Gracias. Y hablando de las comidas saludables, lo más importante es las porciones. Yo me mi tema siempre es las porciones. Eh, eh, vamos, vamos a hacer eh, un paréntesis ahí, porque usted sabe que yo estoy luchando con eso. Okay. Aunque he rebajado varias libras, pero lloro Estamos de noche por comer. ¿Me okay. Yo lloro por comer. Sí. Okay. Entonces yo quiero que usted me diga de la cantidad. Uh -huh. de de comida, cómo, cómo uno puede, eh, sí. dije, eh, o sea no comer a lo loco, sino Exacto. una porción, usted me diga que me sí. orienta a veces si yo puedo lograrlo. Sí, claro. Las porciones es muy importante porque si tenemos un control de las porciones pues usted va a tener un peso saludable, su colesterol se puede normalizar, la, las diabetes se te puede tener mejor control, su hipertensión, su obesidad puede controlarse mejor. Es muy importante las porciones. Y cuando nos vamos a los carbohidratos a veces la gente piensa no, no como arroz y ya voy a rebajar, no es así nada más. Usted puede comer arroz, pero comerse una porción. Media taza de arroz equivale a 80 calorías. Y entonces, si usted va a tener una comida, ya sea un desayuno, el, el, su comida principal, su almuerzo o la cena, usted entonces va a tener una porción de carbohidratos, una porción de proteínas, eh, las grasas, que sean grasas buenas, no grasas malas. Eh, también, este, lo, no, nos enfocamos en los macronutrientes lo que se llama los nutrientes más grandes lo que tienen más calorías lo que te alimentan los que te alimentan que son muy importantes para tu energía eh, entonces eh, Qué debo comer para hacer o mantener una buena salud pues te, esto te va a ayudar la porción es pequeña y como le estoy diciendo balancear las porciones y comer lo que se debe de comer es importante visitar a un nutricionista porque a veces hay pacientes que dicen yo deje de comer esto aquello y elimina muchos nutrientes que lo necesitan a diario es importante que mejor usted va a un nutricionista para que se, coma, se coma sus alimentos que debe de comer y la cantidad que debes. de comer aunque un el de la de la caloría debe de ser de carbohidrato, pero eh, queremos que usted coma una porción. Por ejemplo, si es un desayuno, una rebanada de pan no dos rebanadas, porque una rebanada va a tener 80 calorías, al menos que usted no compra un pan de baja en calorías, que sea 60. Pero el pan regular, 80 calorías, este, una taza, puede ser una taza de frutas, porque las frutas, aunque es, tienen azúcar, pero es azúcar natural, tiene fibra, tiene nutrientes, y a nosotros nos gusta que coman las frutas. Doctora, entonces eh, prepárame una comida a mí, para okay. un día. Un día. Un yo, desayuno. Un desayuno. El primer desayuno. Sí. Que yo fui al consultorio suyo. Entonces, el primer desayuno. Eh, una eh, receta. Eh, mañana, que yo tengo que hacer? Ok. Usted La empieza rabia. por su desayuno eh, comiéndose uh -oh. una rebanada de pan. Como tú eres un hombre tú puedes comer ya más energía, más más porciones que si fuera una mujer. Porque el hombre, si eh, se calcula que la mujer debe comer como 1,500 calorías, el hombre 2,000, pero cuando se quiere rebajar se le bajan 500, ahí está. Entonces, entonces, una, entonces más rebanada debería, de pan, una rebanada de pan, o ¿a sea, qué? ¿de qué tipo de pan? Pan integrales, a bueno, integral. porque tiene fibra. Sí, ¿A qué hora? ¿A qué hora yo arranqué con eso? A pan. la hora que tú empiezas y quieres elaborar temprano, sí, te va sí, temprano y quieres desayunar antes de salir, te comes bueno. una rebanada de pan, un slide de queso, dos, pueden ser dos slides. Un slide, pedacito. Queso, una o sea, no rebanada. Una, ¿Qué tipo de queso? Sí, ¿Qué, no qué, muy qué, inglés, qué, un ejemplo qué. También. Queso crema es bueno. Sí, porque sí, el sí, queso bien. crema es bajo en grasa y en calorías. Sí. Y entonces, si todo lo que tú eliges son porciones saludables, tú puedes comer a la hora 8, yo me comí, eh, eh, no y la bebida, un ejemplo qué tipo de bebida, leche, espérate que después vamos, okay. vamos a hacer porque nos vamos a copiar de ahí espérate, mira eh, ya yo me desayuné con, mm -hmm. con la rebanada de queso, sí. pongo un está. chil de jamón para acompañarlo, porque sí. yo no mucha, un chil de jamón, de mm -hmm. pavo sí. y, y un vaso de jugo, sí, o leche, prefiero que tome leche, leche. porque que en vez de comer tomar jugo, prefiero que es mejor que coma la fruta entera, Ah, okay, entonces okay. la porción es también a las 8 fue eso, entonces sí. agarramos vamos sí. a trabajar, okay. ¿en qué tiempo volvemos a comer? después en merienda pues, si te da hambre sí, la no. merienda te, quiero que comas nueces puede ser 10, 7 o almendras son como diez 700 diez pesos los, los paquetes, los de, paquetes nueces. de nueces almendras podemos oh. sustituirlo por el maní, ¿verdad? Um, el maní no es, es, es bueno para los pobres. tiene usted proteína, usted está hablando con una gente que no tiene medio peso ok, está bien <ríe> una, cucharada sí, una cucharada de maní Sí, okay. una cucharada de maní para ir en la merienda Sí, también la merienda puede ser una mitad de una fruta o una fruta sí, pequeña claro. y untarle eh, ponerle encima un poco de proteína, sí, ya sea mantequilla de almendra o de maní también sí, puede ser. Y la miel no va ahí, La no. miel no la no, no conviene. Puede no ser, pero que estamos tratando de reducir las calorías. La caloría, sí, entonces, okay. si estamos tratando de... Reducir... Entonces, eso es como de 10 y media, por a 10 sí, y media. Okay. Entonces, a las 12 que llegamos cansados. Ok, tú te puedes comer tu arroz, bicho y carne con ensalada. pero yo yo prefiero que tú elijas un plato como este donde tú vas a poner la mitad de de, de ensalada la ensalada que ah, a ti te guste okay, puede sí, ser sí. aquí el almidón o cereal no, y aquí una la chulería chule ¿no un mira, cuarto poner, bien ahí, ve. vamos a ponerlo aquí ve un plato sí. atención sí. magara quiere meterle a uno del moro obligado Con mira como es eso es así que vamos a comer ahora, un Exacto. poquito, un poquito uh -huh. aquí es un poquito eso de brócoli eso es un honguito, mitad vegetales, ¿verdad? Sí. entonces qué es Un cuarto arriba? de almidón, que puede ser lo que llamamos los cereales, puede ser, si sí, en el plato de las doce, arroz, arroz, arroz, o quinoa, un poquito, no, trigo, media esa, taza. Esa, esa, esa quinoa no la Me, paso no. ni un chingo. O puede ser quinoa. arroz, si sí, sí, te gusta el arroz. Un poquito de arroz, ¿verdad? un poquito de arroz. Sí. Vale, aquí viene Media un Media taza, o te voy a dar a ti todavía para empezar, te voy a empezar con tres tre tercios de taza. Tres tercios, ok. Que vienen entonces, siendo como... Aquí, eh, tres cucharones. O pollo o, o, o pescado, pecado, no, peca, ya sea no, el pecado, salmón. El pescado es muy caro. Salmón, <risa> no. pero que hay que comer saludable. Entonces, trata de comer pescado bueno, dos veces a la semana. Dos veces, si no podemos sí, dos veces. Si sí, nos vamos a programar para eso. Y pollo. Entonces, recuerden que... El la... pollo puede ser hor horneado, ¿verdad? Bueno, pollo horneado. El pollo puede ser horneado, pero tienen que tener cuidado con este pollo que hornean en esa máquina. Ah, en porque máquina. a veces los pacientes dice pero tengo el colesterol alto porque lo tengo ah, porque alto, la grasa. Pero que pero es... puede ser eh, eh, cocinado co co en casa. Natural, natural, puede exacto. ser. Exacto. No, puede, co se eh, puede ser cocinado como se usted en puede ser pasado, eh, como uno los dice, eh, horneado, puede ser sí, también sí, por exacto, uno exacto. mismo. Pues déjeme explicarle qué pasa con esta máquina, que el pollo que está crudo okay, arriba okay. le va echando aceite ahí de, al de abajo. Al de y abajo. entonces, y ahí vamos eso hace que, a... se, como que se ponga como una esponja no, de grasa a veces. Ahora, si usted lo hizo en su casa, la, es diferente. La merienda. Pa, pa, pa, pa. No, no, ya eso a las 12. Ajá. La merienda. Entonces en la, la por... tarde, viene, la porción ahí es que carne. viene la batalla conmigo. Déjeme hablarle de la porción. La porción de carne eh, puede ser del tamaño de la palma de tu mano y también mm. de pescado. Okay. Y ustedes, por ejemplo, esta porción de 3 onzas, si tú lo pesara, ¿no es verdad? 3 onzas vienen siendo um, como 150 calorías. O sea que si tú te comes media libra de pollo, calcule que son 11 onzas, 8 onzas, ¿no es verdad? Media libra. ¿Y entonces qué va a pasar? 8 por... 50, ¿no? Sí. cuánta calorías te va a pasar, comer? Muchísimas calorías. Pero eso okay que si usted, porque contiene proteína, ¿no? <coughs> ¿Verdad? Usted se come esa carne más cantidad, pero entonces come más ensalada. Okay, okay. No pregunta, que yo quiero hacerle, ¿qué, ¿qué tiene que ver ahora con la comida? y, y porque... Es importante, se habla de los ayunos intermitentes que okay. con muchos estudios han demostrado que son muy buenos. Los ayunos intermitentes es que la persona ay, dura ay, ay, 16 ay, ay. horas sin comer. Ay, Por ejemplo, ay, ay, la ay. última cena fue a las 7, a las 7 de la mañana son 12 horas, más 4 serían como a la 11, que usted entonces va a comer su primera comida. Ay, ay, ay Y puede ser una redondo comida. Redondo traigo yo ahí mismo. Sí. Uh -huh. María, bueno. hablando de las grasas, yo quiero enseñarle A esto aquí, que la grasa. lo que las grasas buenas y las la no grasa mala. yo, yo, sí. grasas malas. Gracias buenas, gracias, Grasas buenas y grasas <coughs> malas. Eh, las grasas buenas son las grasas que vienen del aguacate, de oliva y el aceite de canola. Entonces fríselo ahí, hermano, ahí fríselo. También las grasas que vienen, pero las grasas de cosas fritas tienen mucho lo que se llama trans fat, que es una grasa mala que intoxica mucho su cuerpo, eh, saturada, ¿no verdad? También la carne roja, como la, la carne de, de la carne de, de vaca, toda esta carne, la misma de cerdo. Eh, usted trate de, de disminuirla, de comer lo menos posible. Claro. Aquí dice, no vea la semana. No, aquí dice grasas buenas como usted dijo y grasas malas, evite las grasas trans, uh -huh. dice aquí que son papas frita, sí. donas frescas, manteca vegetal, margarina, alimentos fritos, mucho de la repostería fresca, pasteles, quipos, galletas, cosas, sí. algunas meriendas Alguna y dulces mm -hmm. eso, eso debemos evitarlo. No sí. comerlo. Una vez a la semana puede ser. No, no, no, no comerlo comer. el, año, el No lo coma. Evite, no, dice. Como no. Parece que lo Coma eliminar, menos pues. grasa saturada. La grasa saturada es sí. mantequilla. Leche entera, sí. crema, carne roja. Esa sí. es la carne de vaca, ¿verdad? La carne roja, la carne de oh, vaca. Ok. Sí. El postre, bizcocho helado, uh -huh. piel de animal, de pollo, el pavo, la sí, piel, el cuero. Exacto. ¿Qué tipo okay. de.? Mucha gente habla de la leche. Vamos, y siempre pero, pero, hay un. Hay, pero, pero, pero que hay importante de la leche. Vamos a terminar la grasa La okay. grasa buena. Porque no, la, la grasa no me gusta que te, que te mencionen no. las cosas. ¿Cómo? <risa> Es que come mucho. De aguacate, eh. El aceite de aguacate es Mire, el aceite ideal para no, cocinar. El, el aguacate no me gusta. Pues uh -huh. Coma grasa buena. No, no le sale el sabor al aguacate al aceite. Coma grasa buena, dice. Pescado, uh -huh. el el grasos, salmón, el salmón trucho. Uh -huh. Eso hay que comer eso. Sí, es bueno. Sí. Aceite de oliva, muy bueno también. Sí. Eh, nueces, aceite uh -huh. de canola, aguacate, uh -huh. aceite de soya, todo sí, eso. Sí, muy bien. pero hablando de porciones, como hablamos, eh, la fuente de proteínas, como ustedes están viendo ahí, todos los granos son muy buenas fuentes de proteínas, sostienen mucho, y eh, hablando de caloría contiene la misma cantidad de calorías que los carbohidratos, pero al ser, pero fíjense los granos tienen tantos nutrientes, muchos minerales eh, como hierro, eh, muchos minerales y también las proteínas buenas están en las en las en los granos. ¿Cuáles fuentes contienen proteínas? Ah, como se puso ahí en la en la foto eh, los granos, eh, el pescado, eh, los la carne. Pero que hablamos de la carne buena, como la carne de pollo y el pescado. ¿Cuál es el tipo de grano, dice? <risa> no, no, no, habichuelas rojas, no, no, no, no, no. la habichuela roja es muy buena. Okay. Y cuando usted está comiendo habichuela, eh, la habichuela roja, las lentejas eh, contienen mucho hierro, por ejemplo, cuando la persona tiene anemia. Y también contiene proteínas, como le dije, que las habichuelas contienen proteínas. Eh, pueden ir en el grupo, si nos vamos a este plato, la, pode, la podemos a poner en este, podemos ponerla acá y la podemos poner acá también. Porque entonces contiene proteína, pero también contiene carbohidrato y ey, menos pero, cantidad de queso. Pero estamos completos, lindos claro. una sí. semana saludable. Por eso creo que aquí en la República Dominicana, no verdad, a pesar de que muchos hogares son pobres, pero comen arroz, habichuela y carne, yeah. eh, es una es una gran nutrición que se llevan, porque la habichuela es muy nutritiva. Y quiero... El eh, eh, eh, eh, huevo frito hay que eliminarlo también, el huevo no sirve para nada. El huevo es bueno, tú puedes no, comer no, huevo. No, la gente no. a veces piensa que dice, no, no como huevo, no me, hables de eso. me sube el el, vino, vino, el, vino, el vino. pero pero el huevo es bueno, usted se lo puede comer, porque no. usted puede hacer el huevo frito con poca grasa, ¿no verdad? Y usted sí. puede ingerir cuatro o hasta seis cucharadas de grasas al día. Usted le puede echar una o dos al huevo. Yo mejor okay? lo cambio por carne huevo. <risa> sí, sí. Esta, esta, esta fotografía que se ve con mucha información, pero yo la quiero enseñar por la, para los pacientes diabéticos pensando en ello. Porque los pacientes diabéticos a veces dicen, ay, yo no puedo comer frutas porque soy diabético. Sí, usted puede comer frutas, pero usted puede comer una porción pequeña. Por ejemplo, cuando usted está comiendo, aquí le escogí eh, esta foto, porque ahí cuando usted está comiendo media taza de arroz, lo que usted está ingiriendo es 15 gramos de azúcar, ¿no? De carbohidratos. Y también cuando se come la mitad de una fruta de esa o coge una taza y mide una taza de frutas combinada y aún así combinada tiene menos azúcar que la taza que contiene una, una taza de arroz. Las enfermedades graves que desarrollan unas personas de sobrepeso y que son diabéticos precisamente, ¿cuáles uh -huh. son esas? ¿Y cómo podemos prevenirlas Sí, eh, puede, la persona por comer no adecuado puede desarrollar hipercolesterolemia, que es bien, es, es difícil porque entonces el colesterol alto hace que las arterias coronarias y las arterias se llenen de una placa diateroma, esta placa de diateroma hace que eh, bloquea la circulación. Entonces por eso la persona es muy importante que se, que se controle comiendo y que se, y se haga su examen físico siempre principalmente al año o siempre estarse chequeando porque de esa manera si se encuentra alto usted trata de bajarlo ya sea con medicamento o con dieta y hablo así porque a veces aún con dieta la persona comiendo saludable dice pero yo como saludable y mi colesterol está alto lo que pasa es que ya cuando vamos entrando a edades el colesterol se se porque tenemos los estrógenos bajos pues sube y también la parte genética la parte genética y la parte ambiental porque si estamos en un hogar donde se come mucho bizcocho y mucho azúcar y mucha comida que vas a pasar el mundo es obeso o usted puede casarse de una pareja una flaca y una delgada no verdad y entonces las otras enfermedades me puedo poner la, las otras enfermedades como dijimos ahí la hipercolesterolemia pues va a llevar a también va a llevar a hipertensión porque la arteria va a forzarse a tratar de contraer contraerse produce vasoconstricción para llevar la sangre a los órganos y eso sube la presión la diabetes tipo 2, que la persona se pone bien grueso así, los cálculos biliares, problemas respiratorios y algunos tipos de cáncer. Fíjese que si la gente come así de controlada, ¿qué pasa con lo que la persona también coge cálculos biliares? Porque que la piel se cansa, se cansa de tanta grasa tratando de procesarla. Eh, viene el hígado grasoso y un, una enfermedad también que se llama algo que se llama lo que llamamos el síndrome metabólico, donde la gente tiene grasa alta, diabetes y, y está obeso. Todo Entonces, yo sé que es difícil a veces decir yo quiero rebajar qué duro, es pero es posible porque lo ideal es que usted se ponga con un nutricionista que eh, para llevar la dieta y además hacer ejercicio. Eh, hay que llevar una combinación. Usted no hace nada con hacer ejercicio y comer malo, porque entonces usted está comiendo malo y su colesterol va a estar alto en la sangre. Coma bueno y también hágase ejercicio. También les quiero mencionar cuando dijimos de los azúcares agregados, perdonen que esa ficha está en inglés, pero del azúcar es agregado. Por ejemplo, cuando la persona come mucho bizcocho, fíjese, pero una mujer, como ustedes ven, puede comer en el día seis cucharadas de azúcar. Eso lo dicen los, los, los sí. la Organización de Diabetes. Eh, puedes comer cinco cucharadas de azúcar, que viene siendo 25 gramos, 100 calorías. Eh, el hombre, 9, 36. Como ustedes ven, los hombres siempre pueden comer, pueden ingerir más calorías que nosotros las mujeres. Y yo creo que eso va a variar porque es que antes se pensaba siempre que el hombre llevaba el trabajo más duro, pero hoy en día también muchas mujeres llevamos el trabajo duro. Ahí vemos los chirios, cuando usted elija los cereales para su niño, trate de elegir cereales como el, como el conflet, que tiene pocas azúcar, y no esos cereales altos en azúcar. Ahí ven la miel y ven todas las cosas procesadas. Okay. Ya. O ya dijo que ya. <risa> doctora. Una cosa que quiero recordarle es que recuerden que la medicina puede ser, la medicina puede ser comida y la comida puede ser medicina, porque si el problema de usted, si el problema de usted solamente está ahí en obesidad, colesterol alto y eso es fácil de controlar con una dieta. Eso es, doctora, por usted no ha dejado... Eh, nutrido como, como se dice ya ya ya si este muchacho sigue engordando porque hay que eh, No, no, si este sí. es gordo, sigue engordando. Ya es porque él quiere, porque usted le ha dado el, el toque como él. Todos es. los datos para, para Tiene que, adelgazar. ¿dónde, ¿Dónde podemos encontrarle a usted para Sí, estoy ahí en el Centro Materno Infantil del Nordeste, en la calle Salcedo Esquina, Padre Brea. Usted puede hacer su cita llamando al teléfono 829-850-0015 y puede también encontrarme en Interman. Estoy en el consultorio que, eh, 303, tercer en, piso. En que podemos usted, usted lo hizo bonito eso dígalo, ¿no? Gracias. en Instagram <risa> en Instagram también pueden encontrarme Instagram, Instagram. pero recuerden mi teléfono por correo electrónico también doctor punto doctora candida Martínez punto eh, eh, doctora, eh, doctora eh, un para nosotros. Para nosotros. ¿Te <risa> el precio, estoy en el proceso de los seguros. Ya tengo uh -huh. dos que sí, ya están. Sí, pero un cariñito para nosotros. Somos amigos suyos. <risa> eh, nosotros bajamos por pasen allá. Pasen ¿eh? por allá, claro, claro. claro pasen. De cuenta. Doctora, muchas gracias. Un